Hay cosas que no cambian Como que el live se me cierre Por la música, así que vamos a ir sin música eh, O sea con música Pero sin música Con derecho, música No conocida, ¿les parece? Yo sé que la música nos anima un montón Pero ¿qué puedo hacer? <risa> ya igual íbamos a terminar el calentamiento Rapidito, entramos Y terminamos los últimos 30 segundos Y ya empezamos con todas, ¿les parece? Hay cosas que no puedo controlar Así que ni me voy a poner triste <ríe> El calentamiento lo hacen Si hacen este live después Lo hacen ustedes solitos sin mí Y después entras acá con todas ¿Les parece? Ahí está mi Sile hermosa Yo creo que Luzma está presente Ale, Karen Loura está presente Judy también ¿Me escuchan bien? Listo, vamos 30 segunditos lado y lado Y nos fuimos acá Bien. Keep hinges. 90-90. Y regreso a Vamos ya a lo último y empezamos el primer superset. Que después se va a volver un tricep, pero déjese sorprender, por favor. Muy bien. 10 segundos más. ¡Ulala! Eso es. Y... Ahora de empezar les voy a explicar superset número 1 Vamos a empezar con squat 3, 2, 1 Una de mis sentadillas favoritas Porque bajamos con tiempo Eso quiere decir que bajo en 3 eh, Vamos a hacerlo más sumo, un poquito más abierto que ancho de mis hombros Esta es la posición Para que sea mucho más para la parte de atrás de la pierna Entonces, pum, pum si alguien me jala de acá va La pesa la tengo acá adelante Pesada si es posible Y bajamos 1, 2, 3 Sostengo 2 segundos Arriba en uno, te bajo en tres segundos, sostengo dos segundos, un segundo abajo, no, un segundo subiendo y listo. Bien, ahora el número dos vamos a hacer peso muerto, lo que a hacer con barra o con pesa. Tengo una pesa o la barra. Cuando es Romenia mis pies están más adentro que mis brazos. Cuando es sumo es acá, este es acá. Bajo siento que mi glúteo va a tocar lo más lejos posible. Mi cabeza no está acá, sino está alineada con mi cuerpo. Y Arriba. Doblo un poquito la, la rodilla porque es Romanian deadlift. ¿Listo? Empezamos con todas. Si se nos para el live, la mejor actitud. Aquí nadie se queja. Si tú te quejas, créeme que le afecta en la vida a alguien. Cuando tú escribes un comentario, como que, ay, no tengo ganas. No. Aquí estamos para motivarnos, empujarnos. Somos el equipo, no me rindo. ¿Listo? Bien. Yo también lo he extrañado un montón. Gracias a todos los que están aquí desde el principio de la pandemia. Los amo los adoro. Listo, y los que son nuevos, Bienvenidos. Listo, arriba. Voy a empezar con 15 kilos. ¿Estamos ready? Y nos fuimos. Uno, dos, tres, sostengo. Vamos, uno, muy bien. Uno, dos, tres, dos segundos abajo, arriba. Uno, esos dos. Eso es. Vamos, tres. Listo, vamos a empezar ahora ronda número 2. Te voy a explicar el cambio que vamos a hacer. Te vamos a hacer squat, 3, 2, 1. Aprendo en la sentadilla, suelto la pesa. Y voy a hacer 1, 2, brincamos. Listo, voy a combinar uno de pesa con uno de explosivo. Después seguimos con peso muerto, ¿listo? Nos ponemos en posición 10 segunditos más. Vamos arriba, arriba. mis aminos mi glutamina dije mi glutamina mi queratina bien yo las amo más ¡Uh! listo, último segundito 20 segundos más bien dos rondas más Ulala. Uh, Uh, la, la. mi 7, te extrañaba un montón hace rato, no hablamos. ¡Listo! Vamos, ronda número 3. Arriba. Aquí nadie se... Aquí nadie se rinde cada ronda un poquito más. Y confía un poquito más en ti, ¿listo? Deja de decir que no puedes, tú sí puedes. En posición... ¡No fuimos!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 que hacemos una de más nueve ay ay ay diez dos más y la última ¡Ya! wow hice por mí me siento increíble y pasa mucho tiempo que no las arteras pero me siento no también mal de que hey mi amor propio dónde está porque no me estoy cuidando listo 20 segunditos más listo última ronda aquí va la bendición vamos a retarnos un poquito más si puedes yo siempre que te empujo un poquito más si no puedes escucha tu cuerpo pero si puedes Hazlo conmigo, ¿listo? Bien. Arriba. ¿Ready? ¿Nos Vamos ¿Nos fuimos? Vamos, número dos. ¿Cómo vamos? ¿Con todo? No puedo ni hablar, Dios mío. Listo, la desmayación, no nada, no nada. camino Saboroso Listo Yo también estoy haciendo tiempo Para poder respirar <risa> Le voy a explicar ahora so Set número 2 ¿Qué vamos a hacer? Con un libro O un step como este Si no tienes Hasta una escalera Algo que puedas levar el pie De adelante Si no No es una excusa Simplemente haces tijera en el piso Y ya Lo sacas Si no tienes nada Para llevar el pie De adelante yo voy a ponerlo acá entonces y adelante es una de mis formas favoritas la tijera la amo con locura También que nuestro cuerpo sea más funcional. Listo, que en el día a día nos sirva un poquito más y sentirnos cada vez más poderosas. Bien. Ale, feliz cumpleaños en Paraguay. Que lo pases increíble en tu día. Gracias por estar aquí en tu cumpleaños. Listo, en posición. Tengo 10 kilos de cada lado. Aquí estamos para trabajar en nuestra mejor versión. Nadie se rinde. Tú siempre puedes un poquito más listo arriba. Quiero esa tijera profunda. Bajo controlado. No, no, no hago esto. Ah, lo controlo. ¡Pum! Pobrecita, él ya entrenó. Yo okay. soy el DJ. <ríe> Lindo, ¿qué te haces hoy? ¿Por qué no hiciste retirar con nosotros? No, para ayudarte. Ay, atrevido. Nos tiene miedo el tipo, no me ríe. Ok, listo. Uh. Listo. Ya, ya va a empezar. Unos segunditos más. Vamos ronda número 3. No me cuando se ponga difícil. Listo. Confía un poquito más en ti. Bien. Arriba. Nada. Entonces mi respiración es como medio, medio, ahorita mismo. Uh. Bien. Una más con dos. Y terminamos. Ya nos queda después dos más. Y ya. Ya casi terminamos. Listo. 20 segundos más. <ríe> Buenísimo, lo máximo, qué locura, wow. Queremos ver a Lindo en el Fisher, dice Luzma. ¿Te le es Lindo o no? Bueno. Lindo. el Equipo número no te quiere ver. Piénsalo. Listo. Listo, arriba. No me abandonen. Bueno, juntos hasta el final, un poquito más se nos un poquito bajar Me recupero, respiro profundo. Eso es. Me mentalizo lo que voy a hacer. Voy a terminar esta rutina con toda. No me voy a rendir. Lo veo y lo hago. ¿Listo? Bien. Ahora. prométeme que después de esto que te voy a decir me vas a querer. Thank you, promise. Ok. Vamos a hacer Bulgarian Split Squat. Yo sé que no nos gusta, pero es el ejercicio para tus cuádriceps, Para tus glúteos Para tu pierna en general Te lo vamos a hacer Opciones Si te queda muy difícil ese ejercicio Que ya te lo voy a mostrar Si no sabes cuál es eh, Lo haces sin peso ¿Listo? Se lo puedes hacer con pesa súper O hasta puedes hacerlo Con una pesa en vez de dos De un lado y ya Del lado opuesto de la pierna ¿Listo? Bien Y después el último Es más facilito Terminamos con Puente de cadera Con los pies elevados Sobre el banco o la silla les voy a mostrar entonces No hago esto ni esto. O lo puedes hacer aquí, pero me gusta un poquito más acá. Bajo lo más que pueda arriba. Una pesa de cada lado o una pesa del lado opuesto O sin peso si te queda muy difícil. Bien, número dos. Me acuesto. No me acuerdo aquí el mat. Fíjense. Hacemos acá. Puedes ponerte una banda arriba de las rodillas. Los pies quieto arriba pues también agregarle una pesa si quieres opcional, listo estamos ready en posición bien o menos, no, no estoy sola, uno sola para mucho más, que la llamada, que para, que va a tomar agua, que se va para allá, eh, por eso amo yo hacer likes porque me motivan a mí a hacer un poquito más, con todas, listo, ahí está Nati Hernández presente, ¿quiénes son las que me acompañan desde, desde la pandemia? Quédeme por ahí, yo, listo, nos quedan Tren superior completo Como hacemos pierna Trabajo martes y jueves todo Tu tren superior, espalda, brazos eh, Hombro y lo vuelvo a repetir el jueves Entonces va a ser muy cool Igual seguimos con piernas súper chévere Dos veces a la semana pierna Un día mucho más localizado, eh, enfocado en glúteos Entonces va a estar muy cool Me tiene como emocionada Ese nuevo reto Listo Empecemos ya la última ronda ¿Estamos ready? No me abandones, ya nos queda una más más. No te vas a rendir, ¿no? ¿Qué es eso? Eso no existe. ¡Arriba! ¡Muy bien! Uf. Yo creo que ya no tengo tan adentro de mí el no me rindo Que a veces ya me cuesta como que bajarle al no me rindo Es como, Silvi, ¿te puedes rendir de bueno. <ríe> Entonces yo creo que el no me rindo más que nunca te rindas Puedes hacer pequeñas pausas en el camino Pero siempre hacia adelante Las cosas siempre mejoran, se está pasando un mal momento Todo, nada, se queda en en mismo lugar, en el mismo... todo cambia, todos son como temporadas, entonces aprende de cada cosa que pasa en la vida y sal mucho más fuerte. Listo, ahora nos queda... En mi presión, los es más difícil que los otros billu, es más... te reta un poquito más la parte cardiovascular porque también es en circuito, entonces puedes hacer, o sea, yo para masa muscular... Es bueno y todo, pero no es el que más recomiendo Porque hay menos descanso entre cada ejercicio Entonces no puede subirle tanto al peso Porque es mucho más de cardio Combina fuerza con cardio Entonces es como un b Extreme Más o menos es b -U. Listo, para que lo sepan Ok, ahora vamos por lo último Nos queda Goblet Squat de Finisher Y listo, ¿cómo va a ser este Finisher? En el nuevo reto los finishers funcionan un poquito diferente No son por tiempo, sino por repetición Y lo hacemos dos rondas Bien, te vamos a hacer con una pesa Esto es como si fuera un ejercicio que hacemos por dos rondas Te vamos a coger una pesa Puede ser 10 kilos, 7.5, 5 Lo que tú puedas Lo pones acá adelante, ese coble squat con la una pesa acá adelante eh, Los pies, un tri más abierto que ancho en mis hombros O puede ser ancho de mis hombros si prefieres Si quieres más cuádriceps, ¿verdad? Y va a bajar, pum, acá ¿Listo? Lo vamos a hacer en pulses Así chiquitica 20 pulses, paramos un descansito de 30 segundos Lo volvemos a repetir Y listo, terminamos por hoy ¿Bien? ¿Estamos ready? Listo Ya ustedes los amo Listo Nadie me va a acompañar hoy No, no lo voy a dar Porque después me pasó de tiempo ni No sé si fue el sábado, pero el lunes. Seguro los espera acá otra vez. Los amo, los adoro. Dile a tu amiga, a tu amigo, a todo el mundo, que sé, a tu familia entera. Que se unan, tendremos juntos y terminemos el año con todas. Yo siento que uno como termina el año también lo no empieza. por si no termina con flojera, más nos va a costar empezar. Así que la los amo, los adoro. Te quiero, mi luma los quiero a todos. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Los amo.